Buenos días, florecillas, ¿cómo estáis? Estoy encantada de que estéis en un nuevo vídeo por aquí. Me presento, si acabas de llegar al canal, soy Patricia, soy ilustradora y en este vídeo en concreto vamos a estar hablando de pacallín. todos esos elementos que utilizamos para hacer nuestros paquetitos, nuestros pedidos, dejarlo todo bien preparado y bien bonito para que se vayan felizmente a sus nuevos dueños a nuestros clientes, si llevas tiempo en el canal sabrás, puede ser puede ser que no, no lo sé, tengo otro vídeo ya previo pero este vídeo tiene como unos dos años, una cosa así ha habido cosas que han cambiado, que he incorporado, pensé que sería interesante hacer un nuevo vídeo hablando de los materiales que estoy utilizando ahora mismo así que bueno, no me enrollo mucho más y vamos a comenzar. El primero de los materiales de los que os voy a hablar es de estas bolsitas. Voy a estar eh, diciendo eh, los materiales en función de los pasos que yo sigo para hacer todo el paquetito, todos los paquetitos de mis productos. Si por ejemplo quiero estar haciendo el packaging de unas postales o de unas tarjetas de felicitación o de unos prints que sean a lo mejor en un tamaño más cuadradito o en un a 5 más o menos suelo utilizar incluso para los stickers así individuales suelo utilizar este tipo de bolsitas mirad son unas bolsas no son glassing como tal creo que la función que tienen es como para ponerle dentro chuches o gominolas o dulces o algo así pero sí que es cierto que hay una tienda aquí en mi barrio de productos y de materiales de arte y un día mirando y mirando así hablando con la mujer me fijé en que tenía este tipo de bolsitas entonces dije bueno voy a probar llevo sobre todo con esta amarilla bastante tiempo usándolo después me di cuenta y quise comprar estas que tiene también son materiales y estas bolsitas yo creo que las podéis encontrar online por ahí haciendo una búsqueda yo os digo que yo lo compro aquí de manera local también pasa que dentro del eco-friendly y dentro de intentar que nuestros materiales sean lo más respetuosos con el medio ambiente y todo, también implica que si a lo mejor tenéis una tienda local, tenéis un sitio donde sabéis que esa persona eh, tiene materiales de arte o tiene materiales, yo que sé, papelería, tal, ir a preguntar porque siempre podéis a lo mejor encontrar este tipo de cosas que van a implicar que haya menos huella de carbono, que además estemos fomentando el comercio local. Así que bueno, yo por ahí os animo a que le echéis un ojillo por vuestro barrio, por vuestra ciudad o por vuestro pueblo, allá donde viváis para ver si podéis conseguir este tipo de cosas y que no tengan que venir de ultra lejísimos a el, el mega almacén y de ese mega almacén otra vez otro transporte hasta tu casa con más materiales de packaging y con más historias. Así que bueno, parte del ecofriendly también significa y implica esto, por ahí os animo a que lo hagáis. Cuando tengo que hacer el envoltorio de a lo mejor una, un print de A4 o algo que sea más grande o más pesado, suelo utilizar este tipo de papel. Este en concreto lo he encontrado que es así marroncito, pone en el paquete que también es reciclable y todo, aunque bueno, la verdad es que tiene un satinado que me hace un poco dudar. Cuando lo compré pensaba que iba a ser diferente, pero bueno, me gusta mucho el tono porque es uno de los tonos marroncitos, así como terracota tonos más tierra que a mí me gusta mucho mucho usar en mis ilustraciones entonces pensé que además sería interesante porque también uso muchos rosas entonces esa combinación queda en mi parecer bastante bien luego también tengo este mismo material pero en este así como en este estampado a ver si no hace mucho ruido Siguiendo con bolsitas para productos, a lo mejor cuando hago de cara a Navidad una de estas maderitas pintadas a mano, decorativas para los arbolitos, los arbolitos de Navidad y todo, tengo también estas bolsitas que si veis tienen también unos puntitos así dorados, quedan súper bonitas. Y además también es comprado en una tienda aquí. No es una tienda local, pero bueno, es como una de estas cadenas. Se llama Wilco. Si estáis aquí en, en UK, no sé si lo habrá en más países. Puedo cerrar el paquete y poner las etiquetas y la tarjeta. Suelo poner este tipo de confetti. Mirad. Tengo este tipo de confeti, en este caso son unos corazoncitos, también lo tengo que son unos, unos circulitos tipo confeti tradicional también me he encargado de que en el paquetito pusiera que es biodegradable o reciclable, a ver sí que este toque esto realmente no es algo como muy, muy necesario sí me parece que siempre es bonito que haya algún detallito, una cosa así como que fomente el tema sorpresa para nuestro cliente, pero ya os digo que no es para nada necesario también es algo que a mí cuando compro a lo mejor a otras tiendas y me vienen este tipo de cosas, yo luego también lo suelo reutilizar o para mis paquetes o para regalar por ahí cuando tengo algún regalo de algún amigo o algo así siempre intentando que no se desperdicie no que llegue y automáticamente vaya todo a la basura darle todavía un segundo o tercer uso si puedo así que otra de las cosas antes de cerrar los paquetes es esta y después para cerrar los paquetes eh, estuve, bueno he cambiado en realidad varias veces de de etiquetas porque al principio si las compraba luego ya empecé a hacerlas yo compro el papel en blanco y después apro aprovecho y hago estos pequeños diseños este tipo de etiquetas es la que os digo que si lo podéis hacer vosotras o vosotros mismos o si lo queréis comprar eh, ya diseñado con diseño a lo mejor yo que sé de Canva o de lo que sea. Por otro lado también está bien incluso aunque sea que al principio con tu tienda solo tengas un celo o un washi tape de estos comprado en una tienda y ya está, está perfectamente bien. Siempre vamos a necesitar algo para cerrar nuestro paquetito, así que ya sea esto, hay gente por ahí que solo le pone uno de estos cordeles y lo cierra y ya está, bien está todo. Unido a estas pequeñas pegatinas que suelo poner para cerrarlo, suelo también incorporar y añadir una de estas tarjetitas que son, bueno, tarjeta esta típica de business o tarjeta de presentación. Ya os hablé de ellas en el vídeo o en el blog anterior, entonces, bueno, no me voy a enrollar mucho. Yo las encargo en Overnight Prints, que es una compañía de aquí, de, de Reino Unido, mirad porque en vuestro eh, sitio, en vuestra ciudad o en vuestro país, seguro que hay millones y miles de imprentas que hagan este tipo de servicios, suele ser algo bastante baratito en verdad y al igual que las tarjetas finales que pongo también como de agradecimiento y así, mirad por ahí si las podéis conseguir de algún sitio, yo lo incorporo además me gusta el hecho de ponerlas junto con la etiqueta y hacer así como una especie como de ventanita, no sé, la primera vez que lo hice me pareció como muy cuco y muy bonito así que lo he seguido haciendo también no se sé, le da un toque a mi parecer como más bonito. Se me ha olvidado comentaros que en cuanto a sobrecitos, también para los marcapáginas, en la misma tienda que os digo, también encontré estos sobrecitos que son como de papel craft, vienen genial con el tamaño de los marcapáginas entonces es como solo ponerlo así y cerrarlo así con la etiqueta y ya está, y es como muy bonito y muy cookie y ya viene al, al tamaño y a la medida, que también es parte por el que utilizo este tipo de sobres porque es como meterlo y cerrarlo y ya está no tengo que conformar y armar un paquetito, porque sí que hay veces que cuando tienes muchos pedidos, a mí se me hacía como muy tedioso el estar haciendo tanto paquete, sin embargo este tipo de bolsas quedan como muy resultonas, es solo cerrar la tapita y ya está En cuanto al packaging de bloc de notas y de tarjetas, en vez de utilizar tanto plástico, a lo mejor como para las prints, que ahí sí, bueno, es más interesante que siempre vayan muy bien protegidas para este tipo de materiales suelo utilizar este, estas tiras de papel que diseño yo en realidad son, es bastante sencillo de hacer es como hacer el diseño ponerlo uno detrás de otro en un folio en un tamaño folio y después cortar y después lo que utilizo para pegarlo ahí a lo mejor quien utiliza una pegatina yo en este caso utilizo como un, uno de estos dispensadores de... Como si fuera un típex de estos que dispensas así y pones la tirita pero en pegamento. Haces su tirita de pegamento, luego lo pegas y queda así como bastante limpio. Ya os digo que estas tiritas es muy sencillo de hacer y además eh, le da como un aspecto de que sí está empaquetado pero desde luego nos quitamos de medio plásticos y cosas así. Antes de finalizar y guardar todo ya dentro de su sobre, suelo utilizar una de estas, a ver si se ve bien, tarjetas de agradecimiento. Es una tarjeta con un pequeño diseñito, una pequeña ilustración y luego un textito que también incorporo abajo pues para dar las gracias, para fomentar, por ejemplo, que me dejen una review o que compartan, si lo van a lo mejor compartir en redes sociales, que me etiqueten, así... Esta es la que tenía antes con este diseño y sí que es cierto que más o menos de manera periódica las voy cambiando porque sí que hay gente que vuelve a comprar en tu tienda periódicamente entonces sí que a lo mejor como para que no sea siempre el mismo diseño suelo cambiar, este es el diseño que he estado trabajando y que tengo a ver ahora mira la tengo aquí más cortadita entonces sí que he pensado para esta vez usar una ilustración que fuera por una cara y por la otra cara que lo tengo aquí eso son como una pruebita pero bueno y por otra cara, tengo por aquí todo lo que sería el texto, donde también escribiré el nombre y hacerlo un poco más personalizado. Y así. Esto es lo último como que metería. Si van a ir incluso a algún freebie o alguna sticker también que quiera poner de regalo, porque tengo a lo mejor X promoción en SMS o lo que sea, entonces este tipo de cosas ya irían como aparte de todo este envoltorio primero. Y después. Pasemos a los sobres. Los sobres es una cosa que es de loco. Tengo varios tipos de sobres, eh, la verdad es que siempre pruebo y ando mirando porque eh, la verdad es que eh, tanto en colores como materiales es como infinito y me encanta tener como sobres alrededor. Tengo por ejemplo estos que son medio firmes, no tienen una parte de cartón como otros que os voy a enseñar ahora. Los suelo utilizar para tarjetas, para poner postales... Luego también tengo estos sobres como de papel craft que los suelo incorporar a tarjetas de felicitación, así, de este estilo. Cuando tengo un encargo que es solo un marca páginas, suelo utilizar de estos sobres, que es como un sobre, un tamaño así como más estándar, tamaño carta, pero o sea, carta tipo carta del banco o bueno, algo así. Pero el caso es que para los, los marca páginas también me vienen muy bien, tienen un tamaño ideal y también son de papel craft. Y sobre todo me gusta mucho, bueno este en concreto no lo tiene pero siempre trato e intento que los sobres vengan con este autosellado o esta parte de aquí con la que solo levantas esta pestañita de papel y ya viene con su propio pegamento, la verdad es que te ahorra también por ahí un poquito de tiempo luego también tengo, y yo creo que ya no tengo ah bueno, sí, la cajita pero tengo también cuando me encargan prints o cuando me encargan, bueno, generalmente prints o, o, o productos que necesito que estén muy muy bien empaquetados y que me vaya yo a asegurar de que no les va a pasar absolutamente nada ni ese eh, posible eh, persona repartidora, cartero, cartera no vayan a doblar esos sobres también tengo estos de aquí estos son geniales la verdad se compran en cantidades muy muy grandes pero también sale entonces para A4 tengo estos de aquí que además vienen ya con su propio mensajito de por favor no doblar y para los tamaño A5 cosas así más delicadas tengo también estos que son exactamente igual pero en un tamaño más pequeño también tengo este tipo de cajitas para cuando el pedido tiene más volumen ya sea porque me han pedido muchas cosas a la vez o van broches que por ahí tengo broches por ahí pendientes de pintar o cuando van también esto tipo como de notepads o blocks de, blocks de notas todo este tipo de materiales los suelo también enviar en este tipo de cajitas la verdad es que son muy muy geniales son del tamaño justo para que puedan entrar dentro de los de los buzones de la gente sin que eh, creo que por este envío este envío se equivale a un a 4 si no estoy desencaminada también siempre depende del peso y todo lo que lleve dentro pero bueno el envío no tiene por qué ser tan tan tan caro con este tipo de cajitas se cierra y entra en cualquier buzón así que yo con ellas la verdad es que estoy feliz el único la única pega que tienen es que claro esto no te viene a así todo montadito, sino que tienes tú que montar cajita por cajita y eso lleva un tiempo, pero bueno, no pasa nada porque siempre también, a lo mejor sobre todo de cara a Navidad o de cara a ser un regalo, siempre se queda como muy cuco y muy chulo que sea una cajita En cuanto a cómo proteger nuestras prints o cómo proteger los productos que tengamos como un poquito más delicados, sí que en mi, en mi caso concreto para las prints tengo este tipo como de celofanes que son biodegradables, que son eco que eh, son compostables además. Entonces tienen base de maíz, pero bueno, yo creo que al final, por ejemplo, esta parte de tira ya sabemos que 100% siempre va a ser muy difícil que pueda ser todo ecológico y todo reciclable porque por ejemplo este pequeña, esta pequeña tirita de aquí, esto de aquí sí que es plástico el pegamento que trae pues tampoco es 100% del todo reciclable o de compostable pero el resto por ejemplo está hecho o tiene base de maíz con lo que bueno por lo menos reducir algo se puede reducir y aparte podemos proteger también nuestros productos muy muy bien. Yo lo tengo esto en un tamaño A5 como también mi objetivo con mi tienda es intentar reducir los plásticos al máximo. Sí que tengo estos tamaños que es una A5, una 6 también para las postales. Todos estos links aún así os los dejo por ahí debajo en la cajita de descripción. Tema etiquetas de envío. A ver, mi intención en algún momento futuro, espero que no muy lejano, es poder tener una de estas eh, pequeñas impresoritas donde meterse el rollito de papel y van haciendo las etiquetitas y se va imprimiendo así nice and smooth. Pero como no lo tengo y es igual una inversión que tengo que plantearme muy bien si hacer o ver cuándo o así, de momento lo que tengo son este tipo de papel de etiqueta. Este en concreto creo que es de Online Labels Entonces vienen una barbaridad Bueno, lo que quieras comprar 250 hojas, 500 hojas, las que sea Entonces por lo general eh, Reúno una vez a la semana Todos los pedidos para hacer el packaging Yo suelo hacerlo una vez a la semana Entonces monto cuatro De estas etiquetas en cada papel Y a imprimir y ya Lo, lo que sí que hago es recortarlo a mano Y pegarlo y todo Pero bueno, el caso es que ya os digo que en algún momento Sí que querría tener una de estas impresoritas divinas, una vez ya tengo pegada mi etiqueta con el destinatario y toda la información lo último ya para cerrar o que eh, se vea que está todo bien bien cerradito incorporo una de estas tiras Mira, que creo que este papel también es de online labels, entonces el diseño es mío, hago el diseño lo monto así en una 4 lo imprimo y ya como viene pre perforado o precortado la verdad es que es bastante fácil solo el despegarlo y ya está y ya la ultimísima cosa que pondría sería una de estas etiquetas que es una etiqueta para igual reforzar el mensaje de por favor que no se doblen los paquetes también es una, un tipo de papel mira que ya viene... Preperforado o precortado Ya hecho con la formita así del círculo Entonces yo le puse solo el diseño Y ya estaría, eso sería Ya por último quería hablaros acerca de que todo este tipo de cosas Yo las he ido incorporando poco a poco Al principio no tenía para nada nada de estas cosas Es algo que poquito a poquito se va incorporando Así que en el momento en el que estéis está bien Si veis que a lo mejor queréis hacer unas etiquetas Puede ser que no tengáis la opción de tener la impresora, de poder comprar las etiquetas que ya vienen perforadas, no sé qué, pero a lo mejor podéis encontrar en alguna tienda algo que vaya relacionado con el, a lo mejor el estilo que vosotras tenéis o que vosotros tenéis y que podéis incorporar aunque no sean diseños 100% vuestros. Siempre hay que acomodarse un poco al estado o el momento en el que estamos y está perfectamente bien y poco a poco también ir pensando, el ver comparando precios, comparando empresas y por ahí ya iréis sumando cositas hasta tener pues esos packaging como queréis y aún así cuando llega el punto en el que tienes todo como quieres siempre va a evolucionar siempre vas a querer incorporar algo o dejar algo porque ya no te parece que es tan viable para tu negocio así que bueno, todo eso está bien y sobre todo también me parece interesante que creo que además es algo que ya comentó en el vídeo anterior y es el de intentar que vuestro packaging con vuestros productos tenga un mismo hilo conductor un mismo estilo, si yo por ejemplo mis prints, me lo pongo como ejemplo todos tienen mi estética color pastel y tonos así como muy suaves y tiene unos detallitos que yo suelo incorporar siempre y que son reconocibles a mi estilo también puede ser curioso e interesante que también ese packaging lo tenga en las etiquetas si puede ser o a lo mejor tú quieres hacer a mano dibujar algún tipo de detallito en cada sobre para vuestros clientes o ponerle a lo mejor la tarjetita de agradecimiento que tenga una ilustración o que tenga un mensajito todo este tipo de cosas va a hacer eso que se entienda que eres tú una persona la que hay detrás de todo esto y que no es pues eso una mega multinacional ni una mega marca gigante que va todo con mucho amor, con mucho cariñito y bueno no mucho más predecías, muchísimas gracias por ver este vídeo por llegar hasta este punto así que nada siempre te pido que le des un like que ayuda mucho mucho a la tienda te puedes suscribir te dejo también por abajo os vuelvo a recordar todos los links que pueda para este tipo de materiales también te dejo el link para que te suscribas a mi newsletter que por ahí va mí, la acabo de empezar y voy compartiendo cositas mes a mes no mucho más espero que tengáis muy buena semana y bueno si quieres compartir este vídeo también, te lo agradezco mucho Os dejo por ahí mis redes sociales Y me voy que me va a dar el sol Y estoy como un vampirín Me voy a fosfatinar Muchísimas gracias, florecillas Nos vemos la semana siguiente Chao, chao ¡Mua!